Soy Israel Banker y en esta hora les traigo un nuevo tutorial Y es acerca de cómo agregarlo, mi, agregar micrófono a cada aplicación Por ejemplo, yo en este caso, si activo Word Y automáticamente al yo iniciar a hablar Él hace uso del micrófono Y esto es porque ya hace rato le di acceso a, a, al micrófono Pero si vemos aquí, copió algo raro cierto esto lo estoy haciendo de, de, de, de, de eh, modo de introducción para que me entiendan lo que les quiero eh, mostrar ahora entonces Word está está aquí escribiendo y miren que escribe mal cierto por eso muchos dicen que el reconocimiento de voz de, de esto no funciona pero es por lo que no lo han configurado entonces si yo hago esto ya vamos esperen que les estoy tratando de explicar algo para que entiendan a lo que, le, a lo que voy ahora entonces yo qué voy a hacer Voy y lo configuro a español España o lo puedo configurar a Español México, ¿cierto? Ya que Colombia no sale, no, no sale allí. Entonces, ahora sí, si yo lo activo aquí y automáticamente comienzo a hablar. Si yo comienzo a hablar aquí ahora, pero lo activo. si sí, ya estaba activo. Eh, no, no me había activo. Entonces, si yo comienzo a hablar, él automáticamente va escribiendo todo lo que yo voy diciendo y sin cometer errores. Y como pueden ver allí, miren que va copiando tal cual lo que yo voy diciendo y automáticamente se va corrigiendo todos los errores que comete y de forma perfecta. Entonces, yo, si yo les digo en esta hora, saludos, en esta hora voy a, a crear un tutorial para configurar el micrófono, automáticamente va copiando todo lo que yo voy diciendo y al dejar de copiar automáticamente va a corregir los errores que cometió hace unos segundos, como pueden ver, ya no comete ese poco de errores, solo cometió, aquí veo que cometió un error, que puso AA, pero miren que esto sucedió a raíz de que tiene los permisos del micrófono y además de ello lo configuré. bueno, entonces esto es lo que les quería mostrar para que entiendan a lo que voy ahora, entonces, ¿Por qué Word usa el micrófono y por qué la aplicación con la que estoy grabando usa el micrófono? Miren que aquí está activado. Esto es porque yo le di los permisos. Entonces, ustedes dicen que la aplicación no encuentra la aplicación o, o el micrófono se agrega a la aplicación en la que ustedes están usando, como en el caso de los emuladores. Entonces, vamos allá. Para ello, para agregar la aplicación, para agregar el micrófono a una aplicación, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar clic aquí en la bocinita. Vamos a irnos a abrir configuración de sonido. Conforme a lo que vayan a hacer, así mismo tienen que buscar configuración. Si es micrófono, configuración de micrófono. Y si es eh, este eh, reconocimiento de voz, configuración de reconocimiento de voz, aunque lo tienen que buscar por acá. Una cosa, cada cosa va eh, en su lugar. Entonces, ya después de que estemos aquí, vamos a irnos a configuración, eh, configuración de privacidad del micrófono. Damos clic allí, ¿cierto? Una vez que estemos aquí, automáticamente tienen que activar estas casillas. Y aquí les van a salir las aplicaciones por defecto, eh, que vienen por predeterminada en eh, Windows es 10, todas estas que están aquí. Y como pueden ver aquí yo tengo activado el micrófono para toda esta, esta cortana y todo, todo esto, menos eh, grabadora de voz. Entonces si yo doy clic aquí a buscar la grabadora de voz, si doy clic aquí en la grabadora de voz, automáticamente va a salir este error por, debido a que yo no le he dado el permiso para el micrófono, ¿cierto? Entonces para que funcione tengo que darle el permiso aquí. Y ahora si sí, al buscarla acá, automáticamente va a salir totalmente distinto. Y si yo doy clic aquí, como ya tiene el permiso, automáticamente comienza a grabar. Entonces, paro allí vamos a dejar hecho allí. Pero yo lo, dejo, lo mantengo desactivado. Bueno, entonces, para que les funcione en las aplicaciones, activen todo, lo, la, la, la, la, por lo general siempre deben activar para Microsoft, la, para la tienda, ¿cierto? activan todo lo que necesitan. Y si la aplicación con la que ustedes quieren, en el caso del emulador y todo ello, no les sale aquí, se vienen acá abajo y aquí tienen que activar esta casilla porque de aquí en adelante les van a salir todas las aplicaciones de tercero. Y, por ejemplo, esta aplicación que es de tercero que no corresponde a, a, a, al paquete de Windows, miren que sale acá abajo, ¿cierto? Como, como Google Chrome, eh, en todos todo estos Word. Si yo desactivo para Word, si desactivo aquí, automáticamente todas estas se quedan sin los permisos para la aplicación entonces para ellos deben de activar aquí y supongamos que a ustedes no les salga aquí te dirán no, no no no no me sale aquí tampoco y, y, y, y no sé qué hacer en mi caso me sucedía lo mismo hasta que yo que hice como no salía aquí activa esta opción y no me salía el micrófono allá para yo hablar con los compañeros en blue star o en otro juego no me salía resulta que hay un problema con ello si la si la capacidad de memoria del de, de, en configuración del emulador por ejemplo yo creo un tutorial de ello se los dejaré en la descripción de este, de este contenido también donde les demuestro que aún activando la aplicación eh, activando las mismas opciones que les mostré ahora eh, no salía el micrófono en la aplicación y les demostré, les, mostré, les hice la, la demostración el por qué pasaba ello y eso sucede debido a que tienen que agregarle más memoria RAM a la aplicación no al ordenador no al pc me explico la, el emulador que yo tenía eh, eh, el emulador que tenía simplemente yo le había agregado eh, una giga de memoria ram cierto pero el micrófono no, fue, no me no me salía allí para activarlo entonces qué hice yo en la en configuración ingresé y le puse que consumiera 4 gigas de memoria ram ya que mi ordenador tiene 8 y entonces le pude dar cuatro la mitad cierto y automáticamente me salió la opción para activar el micrófono si no tienen recursos, el micrófono no va a activarse debido a que eso también consume memoria RAM y es imposible que se agreguen algunas características del sistema operativo a la aplicación que estén usando. Entonces, muchas cosas van, eh, eh, funcionan alrededor del consumo de memoria RAM y el consumo de la batería. Si no, no le dan también el, toda la, la, la, la operatividad a la, a la batería, también se les, va a van a se les van a restringir algunas características de Windows 10. Entonces, la solución está en darle los permisos y automáticamente darle más memoria RAM a la aplicación que estén usando para que así se les activen algunas características y entre ellas está la activación del micrófono entonces eso ha sido todo por hoy no olviden de hacer sus consultas si no se les solucionan problemas que para ello eh, les estaré subiendo otro tutorial y me pueden mandar pantallazos eh, que igual en, en la descripción de este contenido está mi mi, mi facebook también está hay un grupo me pueden mandar pantallas y conforme a ello me puedo enterar con facilidad cuál es el problema y darle una solución. Eso ha sido todo por hoy y no olviden activar la campanita y compartir el contenido en sus redes sociales. Chao.